Vamos a explicar ahora cómo funciona la herramienta Timeshift, para eso la vamos a iniciar, vamos a poner la contraseña, ahí, muy bien, probablemente tú no veas esto, probablemente veas otra pantalla, porque yo ya, esto significa que yo ya abrí Timeshift y estuve haciendo algunos experimentos con eso, con, con la herramienta lo que vas a ver es esto, lo que se obtiene si tú haces clic en asistente, en asistente de configuración, vas a ver esto justamente, y vamos a basarnos en este asistente, no en lo que estaba recién abierto, porque esto es lo que tú vas a ver en un primer inicio, de todas maneras lo que estaba abierto recién lo vas a ver al final de la ejecución de este asistente, así que espérate por acá que ahora este, vamos a trabajar con todas las herramientas posibles. No nos vamos a meter en la discusión filosófica o técnica de si RSYNC o BTRFS es mejor. Yo lo que te voy a explicar es cómo hacer las cosas rápido y bien, para no entrar en tecnicismos innecesarios. Lo que el usuario necesita es que el sistema operativo funcione bien, y eso, a eso nos vamos a dedicar. O sea que vamos a dejar en RSYNC y no le vamos a dar clic en finalizar, sino en siguiente. Vamos a seleccionar eh, el o los discos duros o las particiones que nos interese proteger, así, ¿sí? Vamos a fijar que estén seleccionadas con este puntito ¿eh? y vamos a darle clic en siguiente. Y acá entran los criterios de cada cuánto es bueno hacer o no hacer un respaldo o no. Yo lo que te voy a mm, recomendar es que según el volumen del trabajo que tengas en esa máquina sea la frecuencia que tú elijas para el respaldo. Por ejemplo, una máquina que tiene poca actividad no vamos a elegir que a cada hora se haga un respaldo. Si es un servidor está muy bien, si es una máquina que tiene trabajos muy importantes está muy bien. De todas maneras, recordá que todos estos respaldos te van a ocupar espacio en el disco duro o en el medio de almacenamiento del cual dispongas, si bien si es un SSD, un M.2 o lo que fuere. Así que vamos a decirle disco duro en general para entendernos mejor. Yo te recomendaría un respaldo semanal. Para un, para un usuario promedio el respaldo semanal está bien. Quiere decir que si ocurre un desastre puedes volver a la semana pasada. Podés volver a cómo estaba todo la semana pasada. Si eso te parece un exceso, este, ya sea un exceso a nivel de poco o un exceso a nivel de mucho, puedes hacerlo a diario o mensual. Vamos a ponerlo semanalmente y vamos a conservar uno solo, el último respaldo solamente. Si vos le pones tres, el sistema operativo va a conservar los últimos tres respaldos, o sea, las últimas tres semanas, para decirlo de una manera este, fácil de entender. Así que yo te diría que le marques semanal y le marques conservar uno. Todo lo demás no lo marques y dale siguiente. Y acá viene qué respaldar. Lo que yo recomiendo es solamente trabajar con el usuario root. Solamente respaldar lo que tiene que ver con el usuario root. No con el usuario eh, ser humano. Por ejemplo, mis, mis documentos no. ¿Por qué? Porque cada usuario debe ser responsable de respaldar su propia, su propia documentación. ¿Está bien? Este, lo que sí, lo que no podemos evitar es que se rompa el sistema en algún momento. Entonces, la herramienta TimeShift es ahí a donde la herramienta Timesheet va a venir a protegernos. Entonces vamos a seleccionar el renglón de arriba y acá quiere decir excluir todos los ficheros. No, excluirlos no. Incluir solamente los ocultos. No, tampoco. Incluir todos. ¿tá? Incluir todos los ficheros de la partición root. Después lo demás no. Es lo que yo recomiendo. Si tú querés lo puedes hacer. Y le vamos a dar clic en siguiente. Eh, configuración completa, le vamos a dar clic en finalizar y ahora tenemos que hacer, ejecutar eso que dijimos nosotros ¿tá? en ese caso lo que hacemos es darle clic en crear crear instantánea del sistema actual, ¿cómo? con los parámetros que ya le acabamos de dar ¿tá? time shift está activo, hoy decía que estaba inactivo, ahora está activo instantánea cero, por eso le vamos a dar clic en crear le vamos a dar clic en crear y esto es muy transparente y muy sencillo. Acá te va indicando más o menos lo que va a tardar el sistema operativo en hacer todo el respaldo. En este caso puede demorar mucho, eh, pero como es un sistema recientemente instalado, conviene tener una instantánea hecha por el sistema porque todo puede suceder. Y más cuando estamos empezando a, a configurar todo lo configurable por el usuario y configurar cosas que, que pueden devenir en un mal funcionamiento posterior del sistema operativo. Así que... Eh, justamente, vamos a, a observar un poco esta ventana, acá te dice eh, lo que va a tardar en, en, en hacer el, res, el respaldo total, esto está variando, está fluctuando un montón, o sea que Guíate más que nada por el avance de esta línea, ¿tá? que puede ser de cualquier color, pero en este caso es color naranja, porque así lo elegí recién. Eh, si tardó en llegar hasta acá 30 segundos, entonces va a terminar un segundo, un minuto, un minuto y medio, dos minutos, dos minutos y medio, tres minutos. Como que vas aplicando el segmento en, en el tiempo y te vas dando cuenta cuánto más va a faltar. ¿tá? Este, bueno, acá. Eh, la cantidad de ficheros creados ¿tá? y nada más, Sim simplemente eso te va llenando este, un una especie de tabla de datos a medida que va avanzando muy bien nuestro sistema está protegido contra desastres en este momento, como se ve ya hay una instantánea creada o sea, un punto de restauración como estamos acostumbrados a hablar en el idioma Windows, digamos y tenemos la instantánea ya eh, generada porque acá Timeshift nos está e indicando, este, nos indica el espacio disponible que antes era 45, ahora es 36 por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto por eso si le ponemos si en la configuración nosotros si acá le ponemos 2, si, si, si este respaldo consumió 10 GB, si acá le hubiéramos puesto 2, tendríamos 20 GB menos de espacio disponible en el disco siempre, para siempre, ¿está? entonces está bueno saber eso eh, por eso yo recomiendo un respaldo solo y semanal, para no abusar ¿qué va a pasar la semana que viene cuando Time Shift se ejecute solo? porque esto eh, acá hay dos maneras de ejecutar esto, o lo ejecutamos nosotros dándole clic en crear, o se ejecuta solo eh, mediante el sistema, o sea, Linux Mint se encarga de hacer esto. ¿Qué va a pasar? Se va a sobreescribir el respaldo que ya está y se va a poner otro en su lugar, ¿está bien? Así que siempre vas a tener un solo respaldo hecho si vos elegiste eso. Hasta aquí lo que tiene que ver con Timeshift.